Y bienvenidos al canal de YouTube de UNO. En este video tenemos a Gloria, nuestra invitada súper especial, que nos va a hablar sobre independencia y autonomía, particularmente en la infancia. Son dos conceptos que en ocasiones se usan indistintamente. Sin embargo, tienen unas sutiles diferencias. Cuando los seres humanos nacemos, somos la especie más inmadura y que necesita más tiempo para madurar. Se habla de que venimos a llegar al desarrollo del lóbulo frontal, que es el que nos permite razonar, tomar decisiones con conciencia a los 18 o 20 años, por lo tanto al nacer somos seres dependientes, necesitamos de otros para subsistir, para sobrevivir, pasamos entonces de la dependencia a la independencia, producto de la crianza, de la educación, de la socialización, de todo ese acompañamiento que hacemos como padres, como pericultores a los niños y a las niñas. La autonomía es también una capacidad, una habilidad que se desarrolla y cuando nacemos somos seres heterónomos, dependemos de las decisiones que otros tomen por nosotros. Sin embargo, a medida que vamos madurando, que vamos creciendo, que vamos ganando en conocimientos y en desarrollo socioemocional, vamos desarrollando precisamente o construyendo la autonomía. La independencia es esa posibilidad de hacer las cosas por mí mismo, sin depender de nadie. Es saber que puedo vestirme, que puedo alimentarme, que me puedo duchar. Tiene que ver como con la realización de actividades de la vida diaria, no de la cotidianidad. Inicialmente necesitamos mucho apoyo del adulto cuando somos niños o niñas. Los adultos nos enseñan, nos indican cómo se hacen las cosas, cuál es el paso a paso y en la medida en que lo practicamos mucho vamos aprendiendo a hacerlo. Es decir, nos vamos haciendo independientes para la realización de esas tareas. La autonomía es esa habilidad, esa capacidad de tomar decisiones, de elegir. Y lo más importante de ser consecuentes o entender que las elecciones que hacemos siempre tienen una consecuencia, eso es fundamental. En el medio social hablamos también de la autonomía moral, es la capacidad de tomar decisiones independientemente de que haya o no alguien observándome, alguien que me pueda recriminar actúo de cierta forma porque sé que es la manera correcta, independientemente de que alguien me esté o no mirando. Como les digo, esto es todo un proceso de desarrollo para llegar tanto a la independencia como a la autonomía. Inicialmente, es fundamental tener en cuenta la edad de los niños y las niñas, su capacidad de comprensión, sus posibilidades, físicas, mentales, emocionales, sus dificultades para poder acompañar de la manera adecuada, es decir, sin exigir, porque sobreexigir exigir es una forma de, forma de maltrato, y sin sobreproteger, porque sobreprotección también es maltrato infantil. Entonces es mirar esas capacidades para eh, contarle a los niños qué es lo que esperamos de ellos, según precisamente esas capacidades. Fundamental, no hacer por el niño lo que él está en capacidad de hacer por sí mismo. Cuando yo hago por una niña, por un niño, lo que pueden hacer solos, el mensaje que le estoy dando es, tú no puedes, tú no eres capaz. Eso va mermando además su autoestima, que es otro elemento fundamental a desarrollar y del cual hablaremos luego elogiarlo, valorar sus logros muy bien, porque de esa manera el niño se da cuenta de qué es lo que esperamos de él realmente. Es importante dar margen a su iniciativa. Eh, quienes hemos sido papás o quienes hemos trabajado con niños pequeños, sabemos que los chiquitines y las chiquitinas nos muestran, por ejemplo, algo que les llama la atención. O sea, están tomando la iniciativa y me muestran un objeto que les llama la atención, que le gustó. ¿Cuál es mi Función como acompañante, como pericultor, seguir la iniciativa del niño entonces o de la niña y vamos a mirar qué fue lo que te agradó, ¿sí? Entonces, es así, él está dándose cuenta de que además está comunicando adecuadamente. Es fundamental también hablarle, explicarle qué vamos a hacer con ellos y con ellas. Entonces, mira, vamos a ir a la ducha, te voy a quitar la camiseta, levanta los brazos. De esa manera, las niñas, los niños están aprendiendo sobre su cuerpo, sobre las actividades rutinarias, porque además una manera maravillosa de ir logrando la independencia de los niños y las niñas es a partir de las rutinas. Con las rutinas van aprendiendo qué se espera de ellos, qué es antes y qué es luego y así van participando. Debemos confiar en los niños y las niñas, en sus capacidades, que se sientan valiosos, que se sientan aceptados, que se sientan valorados porque el adulto les va dando pequeñas responsabilidades y les da la oportunidad, no tanto de que practiquen como de que cumplan con lo que se les solicita. Eh, inicialmente necesitan muchísimo de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, el paso a paso, pero la idea es irlos dejando solos para que ellos mismos tengan esa posibilidad de practicar. La única forma de aprender es practicando muchísimo. Es importante también mirar, conocerlos, qué es lo que más les gusta, qué quieren hacer en un momento determinado, qué les genera placer para acompañarlos y acompañarlas de esa manera. Desarrollar la independencia y la autonomía es fundamental para que niños y niñas puedan descubrir por la vida, sintiéndose capaces, sintiéndose valorados, sintiéndose incluidos, sabiendo que son parte de una sociedad en la que pueden contribuir para generar los cambios que se requieran en un momento determinado. Esperamos que hayas disfrutado este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.